colonial en el mundo entero. Estás disfrutando de nuestra programación por WPR TV San Juan, WPM TV Mayagüez y WSTE TV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas tardes Puerto Rico Les saluda Madeline Ortiz Nuevamente con ustedes para darles la bienvenida hoy lunes 25 de julio, feriado para muchos, porque se conmemora el Día de la Constitución de Puerto Rico. En este fin de semana largo, donde también estamos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por la auditora Nelly Sánchez de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company,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 130 millones de dólares mientras Loto Cash está en 520 mil dólares y la doble revancha en 190 mil dólares y si ya tienes el app de Lotería Electrónica debes actualizarlo para participar en sorteos y promociones crear tu cuenta es súper fácil así que ¿qué esperas? juega los cartones instantáneos de Lotería Electrónica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 y ahora damos comienzo al sorteo del Pega 2. Muchísima suerte a todos los que jugaron el Pega 2. El número ganador comienza con el 2. Segundo número. Es el 0. El número ganador del Pega 2 es el 2-0. Repito, el número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el número 20. Ahora continuamos con el Pega 3. Muchísima suerte familia, ese boleto en mano. El número ganador del Pega 3 comienza con... 9. Tercer número. Es el 0. El número ganador del Pega 3 es el 990. Repito, el número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy. Es el 990. Y ahora concluimos con el PEGA 4. Ese es el favorito de muchos de ustedes. El número ganador del PEGA 4 comienza con. El 5. El último número del Pega 4 es el 5. El número ganador del Pega 4 es el 5745. Repito, el número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy...